Buena, buenísima. Vale, hay que acordarse que tenemos jeringuillas. ¿Sí? Hay un nuevo. Vale, bueno. Aquí, vale, sí, aquí le he dado algo. Oh. Te, te cargo la munición, creo. Nice, nice. Great. Oh, hostia, P90, eh. Cuidado. Vale, tenemos jeringuillas, eh. Sí, tenemos un par de curas. De momento voy bien, y voy tienes, a 80. Yo tengo, y de chaleco yo tengo 200, 180 ahora. Nice. El mapa ¿Tú? es Cop Forest. Yo 185 de jugo. Vale. Vamos a armar a mis Peter Rorshob Y pues ya y ya disfrutar Malparits, hoy aventurasas pasos. también caerá IBMs y un poquito de todo, tenemos muchas horas por delante, de momento como mínimo 8 casi Esta es como la otra, ¿no? que no se abre Tiene pinta Vale Sí. A ver si puedo abrir eso Vale Aquí, aquí, aquí, hay dos interruptores Habrá que darle a la vez A vez. Sí, sí, sí, seguro. 3, 2, 1. Y es Mefren. Oficinas, ¿eh? ¿Es Valve? ¿Abrimos esta puerta? No. Estamos yendo por el source 2. ¡Hostia, dos enemigos! ¡Uf! Vaya, mucho me ha pegado el cabrón. ¡Una enchanta! Buena, Juan. Hay algo ahí. The guys were supposed to leave your, uh, your key card somewhere in the office Fine. Vale, hay que encontrar una, una tarjeta una tarjeta acceso todo. Vale, voy contigo Ahí está ah. Vale, perfecto a, a ver, la tengo Keycard picked up A ver aquí, vamos a mirar hasta el fondo Igual hay loot Nada, nada No No me deja, tío Ah, voy a ahí yes, mi friend. Yes, my friend. Aquí todos los datos. Oye, hasta que nos sacren los ojos. Y como he dicho, igual los animamos y hacemos más de 12, eh. De momento hay 12. Pero si la cosa se anima. A ver, a ver, perdón. Hostia, perdón. Le he dado. Le he bien amigo Voy. ¿Otra? Otro más. Benísimo. Otro. No. Creo que suena cuando acaba, ¿no? Sí, sí, sí. De ser eagle. Aquí hay una jeringuilla, tú. Eh, me pincho y la pillo. Perfecto. O sea, no, no la tengo bindeada, tú. Me la pincho yo. Tengo 56. Tengo menos vida. ¿Pero ¿Cómo llego a ella, tú? Ah, eh, con, la, con la ruedecita del mouse. No, no me lo hace a mí eso. Venga, hasta luego. <risa> Espera, tú. <risa> Inyección en este. Chutazo, ¿eh? Dios, todo el pecho. Toma. Vale, sí. eso te sube la vida esto. Eh. Supongo que el color de las armas también. Estoy sí. En plan, yo creo que dorado debe pegar más, eh. Yo creo que sí. Lila épico, dorado legendario, típico, ¿no? Yo creo que es el. El tipo, el de en esto. plan pistola sí, ¿no? y SMG, podría ser. Bueno, aunque las escopetas son. Y también. también. Sí, sí, Las escopetas también rosa. andando si contra bot, ok. Sí, sí. Las oficinas de Sons, me cago en Devo al Sunch. Me cago en eh. Sensor, ¿eh? creo que es, se está bajando o subiendo, no sé. Viene, viene acompañado, eh. Cuidado. <risa> nice. Vámonos. Buenardo. Oigo. <risa> Los enemigos. ¿Vale? ¡Hostias! ¡Dos! <risa> Uno a la ahora. izquierda! Vale, creo que juego amigo, ¿eh? Vale. Nice, buen dato Me fue conmigo, ¿no? Otra jeringuilla, tú, esta para ti En esta de esto Vale. Hay, hay, es hay escapatoria por aquí, ¿eh? Lo veo Hostia, no ah. tengo balas, tú Voy primero, entonces ¿Vale? ¿Nada? ¿Pero esa puerta? No, no No Ok por aquí, Interruptor, un toro. Ah, mira, vale. aquí es donde estábamos, ¿no? Sí. Al otro lado. Eh. Vale, ¿y esto qué es? Una cámara. Ok. <risa> vale, vamos a lootear antes. Sí. Hostia, pues no. No para dejar los cabrones. Vale, sigamos. MP Friendly Fire 1, ¿eh? Easy. 3, 2, 1. Vale. ¿Cómo estás, Yamato? Bienvenido, hermanito. Poneros cómodos en los nerúfares. Hoy. Hay que hacer parkour o qué? Tiene pinta. Hoy las sillas van a tener mucho culo. Muchas horas aquí. Ep. Vale, pues no. Ok. Mira, dos enemigos, eh, cuidado Mira, una